Es una planta de la familia de las mirtáceas y su nombre científico es Hume cambus. El cultivo de esta especie se ha extendido a las regiones caribeñas de América a partir de los colonizadores ingleses. En Cuba esta planta se ha convertido en invasora. La pomarosa y sus características. Esta especie vegetal es un árbol que puede llegar a medir entre 10 y 16 metros de altura, por lo que se lo clasifica dentro de los árboles pequeños. Sus ramas son finas y crecen y se distribuyen de manera tortuosa, mientras que su tronco es delgado con una corteza lisa de color castaño grisáceo. Las hojas del árbol de Pomarosa rosa son de confesión simple, alargadas, mide 25 centímetros de largo y su ancho es de 5 centímetros, son de color verde brillante y presentan nervaduras muy marcadas. Por su lado las flores son de tamaño grande, su color va del blanco a un blanco amarillento. Aparecen en agrupaciones de 2 a 8 flores, cada una de ellas está conformada por 4 pétalos redondeados y cóncavos, y cuatro cépalos también redondeados enclavados en un cáliz turbinado. Los frutos de la pomarosa aparecen cuatro meses después de la fluorescencia. Estos frutos presentan una forma similar a la de una manzana o una pera pequeña. Su color es un amarillo pálido y de, de rosas. Este fruto es sumamente carnoso, posee un aroma y un sabor similar a las rosas, de allí el nombre. de la poma rosa. De desarrollo fue originalmente el archipiélago malayo y todo el norte, miren el mar, es Birmania, pero es un hecho que su desarrollo se extendió a todas las zonas del clima tropical y húmedo de Asia. Se tienen registros que en la India este árbol era considerado y conocido unos 500 años antes de nuestra era. Con posterioridad a la colonización de América, la poma rosa comenzó a extenderse por las regiones del Caribe debido a su clima y por la influencia en su llegada a estas tierras por parte de los colonizadores británicos. Clima y suelo. El clima predilecto de la poma rosa es el húmedo. En forma silvestre pero puede verse crecer a la orilla de los cursos de ríos y su población aumenta a medida que los climas se acercan a una media anual de precipitaciones de 1.700 milímetros. Los mejores ejemplares se desarrollan cuando estos niveles de precipitaciones se distribuyen de manera uniforme a lo largo de todo el año. En algunas regiones de Estados Unidos de América, como son los casos de la Florida y California, la pomarosa es sembrada con fines ornamentales y da cuenta que puede llegar a soportar heladas leves. No requiere de suelos muy demandantes de agua, sobre todo cuando se encuentra cerca a los cauces de los ríos. En el caso de los ejemplares que crecen en zonas más elevadas, requiere suelos fértiles. La pomarosa puede soportar suelos con pH bajo inferiores a 5. Reproducción En la cavidad central de la fruta de la poma podemos encontrar una especie de nuez parda de un centímetro de diámetro, y dentro de ella uno a cuatro embriones. Estas semillas suelen ser movidas por la acción de las aves del comer las frutas o por el arrastre del curso de los ríos, pero en general, las semillas caen y se reproducen bajo los árboles maternos. Un kilo de semillas puede llegar a contener entre 380 y 400 semillas. Dado que las semillas de la pomarosa poseen un 50% de agua en su composición, estas germinan cuando están recién caídas. A medida que van perdiendo la humedad, las semillas adquieren menos viabilidad para germinar. La pérdida de agua de las semillas las vuelve inútiles. Dado que la mayoría de las semillas poseen varios embriones, los porcentajes de éxito de germinación de una semilla son elevados. El tiempo de germinación de las semillas posee una gran amplitud y varía desde los 10 días hasta los 120 días, según la época del año, el grado de humedad conservado por la semilla y el tipo de suelo. La reproducción mediante esquejes es muy recomendada. Usos de la pomarosa. El fruto de la pomarosa rosa es utilizado para la elaboración de mermeladas y jaleas ensaladas de frutas y conservas, pero su explotación comercial es limitada a pesar de las propiedades que se les adjudica a estos frutos ricos en hierro, calcio y niacina. Se ha comprobado que la miel producto de abejas que derivan en flores de pomarosa es un sabor y una textura muy agradable, por ello es común encontrar apicultores en las inmediaciones de importantes concentraciones de estos árboles. La combinación de hojas, flores y frutos lo ha convertido en numerosas regiones en un árbol ornamental muy apreciado. La madera de la pomarosa se utiliza para la confección de postes, para alambrado y estacas, y como combustible de leña. Los beneficios de la pomarosa. Los beneficios de la pomarosa son antioxidantes y antiinflamatorios por su contenido de vitamina C beneficia el sistema inmune reforzando las defensas en la medicina tradicional china la pomarosa ayuda a tratar la diarrea causada por trastornos en el brazo el té de la pomarosa es preparado con sus hojas como coayudante en el tratamiento de la diabetes la pomarosa sirve como diuréptico Frutas maduras y como parte de un té, ayudan todo el tratamiento del resfriado. Al igual que muchas otras frutas a las que la palabra manzana se le ha juntado, la manzana rosa, en nada se parece a una manzana, ni en el árbol ni en sus frutos. Las pomarosas se mortean con facilidad y son muy perecederas. Ellas deben estar recién recogidas para ser crujientes. Enfermedades y plagas. La pomarosa tiene pocos insectos enemigos. En los climas húmedos, las hojas a menudo se recubren. Cómo imagina que crece en la melaza esquetada por los pulgones. También son propensos a la mancha foliar causada por Cercospa sp, la mancha en las hojas de las algas, mancha negra de la hoja y la atranosis. La pudrición de la raíz causada por fusarium sp y las setas que pudren la raíz atacan el árbol. Toxicidad. Se dice que las semillas son venenosas. Una cantidad desconocida de ácido cianhídrico se ha reportado en las raíces, tallos y hojas. Un alcaloide jambosina se ha encontrado en las cortezas del árbol y las raíces. Estas últimas se consideran tóxicas. Ramas. Las ramas son muy flexibles y se valoran para tejer cestas grandes. Corteza. La corteza se ha utilizado para el curtido y rinde un tinte marrón. Madera. La albura es de color blanco, el duramen es de color rojo oscuro o marrón fibroso De gran, fino, mediano, pesado a pesado fuerte y se ha utilizado para hacer muebles, radios de ruedas, brazos de sillones, costillas para todo tipo de embarcaciones, vigas para la construcción, marcos para instrumentos musicales, violines, guitarras, etc. y cajas de embalaje. También es popular para tornería en general. No es duradera en el suelo y es propensa al ataque de las termitas.